Quinto Domingo del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 13 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le devolverá el sabor? Que no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. A partir de su identidad y de su misión con Jesús, los discípulos tienen que ejercer su propia misión, como sal de la tierra y luz del mundo, les dice Jesús. Son dos proverbios en forma de parábola los que utiliza Mateo para definir la misión de los discípulos de Jesús. Mientras la sal sirve para dar sabor y preservar los alimentos, la luz ilumina en la oscuridad. La primera, mira más a la vida personal. La sal trabaja desde dentro, se pierde en el interior de los alimentos, obrando de forma imperceptible y sin espectacularidad. Es así como actúa el reino de Dios, como levadura, como pequeña semilla. La sal como la semilla y la levadura son productos esencialmente humildes. Pero si la sal se vuelve insípida, no existe otra doctrina que pueda compensar el desinterés de los cristianos ¿cuántos viven sin esperanza al no encontrar en la iglesia lo que buscaban con ilusión o viven inmersos en otros planteamientos e ideologías que difícilmente podrán llenar sus corazones en el antiguo oriente todo lo que sobraba en las casas se solía tirar a las calles las cosas así tiradas entre ellas la sal que ya no servía era pisada por las personas que pasaban por ellas. Jesús partiría de esta realidad para comunicar su enseñanza a los oyentes. Jesús concluye, «Brille la luz de ustedes a los hombres para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos». La luz alumbra cuando se destierra la opresión, la injusticia y se edifica el amor, la justicia y la fraternidad. En la medida en que los hombres vean que los que se dicen creyentes proyectan la luz de la liberación total, de esa misma medida darán gloria al Padre. El cristiano es la semilla de una humanidad sin fronteras. La liberación de todo mal es el signo de la presencia de Dios entre los hombres. Que el Señor los bendiga.